Habíamos anunciado a un inicio, les estaremos dando a conocer diferentes campañas operativos, esto para rescatar animales silvestres, específicamente en Beni. Pues les daremos a conocer, en esta ocasión se han rescatado aproximadamente seis lagartos y a continuación tendremos cada uno de estos importantes detalles junto a nuestro compañero de trabajo desde Beni que nos está acompañando en esta ocasión. Adelante Sergio, nos estará dando estos detalles acerca de este último operativo que se ha realizado pero no solamente se han logrado rescatar estos seis lagartos sino también otras especies de animales silvestres que muchos de ellos están en peligro de extinción. Hola Lorena, muy buenas tardes. Comentarte efectivamente que de acuerdo al al programa de rescate de animales silvestres y protección de la vida y fauna silvestre, eh, dependiente de la gobernación del Ven se ha logrado en últimas en última horas se ha logrado el rescate de seis lagartos, como pueden ver en imágenes. Pero para más información estamos con el responsable del proyecto de preservación y fauna silvestre. Él es el doctor Marco Bremiker, que vamos a conversar con él acerca de cuántos animales se han rescatado al momento en la ciudad del año 2019 y qué procedimientos tienen para hacer con estos animales y qué controles también se están realizando en las diferentes trancas. Como acá, ahí le paso el dato al, al doctor Marco Bremen. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿no? Muy agradecido por brindarme la cobertura a través de este prestigioso canal para poder transmitir a, a todo Bolivia el trabajo que venimos realizando a través de la Secretaría de Recursos Naturales de la Gobernación del Beni. ¿no? ¿De qué manera se ha llevado a cabo estos operativos y este último que se ha logrado recuperar a estos seis lagartos? ¿Y cuál es el procedimiento una vez que ya los tienen en la gobernación? Bueno, eh, debido a que se está realizando trabajo en lo que son el limpiado de, de canales de desagüe de, de la ciudad, con maquinaria pesada, nosotros fuimos, hicimos un monitoreo primeramente para ver cuántos animales se tenían eh, en lo que es el trayecto del canal... Por lo que el equipo especializado de rescate de día trimestre eh, realizó el en horas de la noche de, de ayer hasta las 2 o 3 de la madrugada el eh, operativo para poder rescatar los seis lagartos que se encontraban en todo el trayecto. Con gran satisfacción pudimos recuperar los tres, los tres lagartos. Eh, se ha comenzado ya los médicos veterinarios, hicieron la, eh, respectivo eh, análisis de, de, de los animales para poder en próximas horas podernos liberar a su hábitat, eh, o sea, a, a un río, ¿no? Estos animalitos estaban en cautiverio específicamente donde han sido encontrados y gozan de buena salud al momento cuando se pretende que ya sean liberados en su hábitat natural. Bueno, no, no, estos animales estaban, eh, como se dice, estaban en el canal, de, no, no estaban como mascotas, no, estos animales son salvajes salvajes, eh, están gotas de buena salud anémicamente y todo su complejo nutricional se pero excelente, son animales ya hay adultos también como juveniles, eh, el más grande tiene eh, más de metro y medio, es macho, eh, se ha hecho la vida también de cada, de, de cada uno de los animales para que en próxima hora poder liberarlo, ¿no? porque no se lo puede tener mucho tiempo cuando son en estado salvaje no nos olvidemos que estos animales eh, pueden morir también de, de, de bravo porque ellos generan un ácido láctico que nos puede llevar a, a matar. Por lo tanto, tienen que estar lo más estresadamente, eh, eh, no estresados, para que en próximas horas puedan liberar. ¿no? ¿Cuánto miden estos lagartos? ¿Cuánto llegan a pesar? Bueno, mire, eh, hay animales de hasta 60 centímetros, como también hay animales de más de un metro y medio que te llegan a pesar... Hasta 40, 45 kilogramos, eh, podemos manipular cuando se lo rescata, hay que saber hacerle los métodos de sujeción también para no lastimarlo y no causarle algún estrés, ¿no? También se está trabajando con la población, unidades educativas, diferentes instituciones para poder socializar y concientizar sobre el peligro de mantener a estos animales tal vez en cautiverio, la caza ilegal. También de estos animales, tomando en cuenta que muchas de estas especies están amenazadas por peligro de extinción, se viene trabajando también de esta manera. Aquí, ¿no? La Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación del Beni maneja otros proyectos, como es el proyecto de educación, o el programa, perdón, de educación ambiental, donde se tiene un cronograma anual de eh, concienciación y hacer conocer la ley y los decretos de veda más eh, la concienciación de la protección de la vida silvestre, porque no nos olvidemos que algún desequilibrio de alguna especie va a llevar a que el más afectado sea el ser humano, pues, no nos olvidemos que estamos en en una alerta debido al, a, un, a una, una enfermedad que ha aparecido la cual es eh, la fiebre hemorrágica, ¿no? En el momento, ¿cuántos son los animalitos silvestres que han logrado rescatar en estos siete meses de este 2019? Hemos sobrepasado los, los 200 animales, ¿no? Hemos sobrepasado eh, felinos, eh, hemos logrado rescatar un eh, cenote. Eh, Puma, últimamente tenemos un halcón, tenemos una paraba, dos oncelotes, tortugas de tierra, tortugas de río, puerco elpine, eh, aves grandes, pequeñas, es eh, un sinnúmero de especies, ¿no? En la cual eh, se realiza todos los protocolos de ley para poder liberar hoy, eh, a próximo llegado de unos chips eh, que podemos introducirle a los oncelotes para poderlos monitorear más de seis meses vamos a hacer también la liberación en el lugar de origen de donde se rescató los animales, ¿no? Por supuesto, también estaremos presentes y estaremos atentos. ¿Cuáles son las multas, cuáles son las sanciones que existen a todas aquellas personas, eh, ya sea que se dediquen a la caza ilegal de animales o que los mantengan en cautiverio? Porque hay sanciones y es importante que también lo conozcan. Aquí, ¿no? En la ley 333, eh, como gobernación, eh, nosotros estamos presentando a la asamblea una, una propuesta de ley para poder eh, aumentar los años porque es muy muy como te digo la, la, la pena es de uno a dos años lamentablemente en Bolivia nadie entra a, a la cárcel por dos años es por eso que queremos endurecer es por eso que también hay problemas con la gente que se que se está procesando debido a, a la tenencia de Colmiño de Jaguar la ley es muy corta pero también con el nuevo código de procedimiento Melal, penal, perdón, se lo puede meter a la cárcel hasta seis años, ¿no? ¿Existe ya algún proceso que se haya realizado para sentar precedente en torno a este tema? Así es, no, el año pasado nosotros hemos abierto sí, este proceso. hay gente que está detenida en el penal de Bocoví, han habido sanciones muy fuertes, se decomisan las camionetas, se decomisa toda y hay armamento, y al mismo tiempo se le quita al ser humano lo más preciado, el cual es la libertad, ¿no? Una última consulta, por favor. En pasadas semanas también han realizado un operativo en el cual han logrado decomisar cueros de lagarto, ¿correcto? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, eso está en la parte jurídica, ¿no? Los lo, lo cueros de lagarto, como está, establece la ley, y los convenios internacionales firmados, esto, estos cueros se tienen que destruir. Se, se procedió, según la orden fiscal, a la destrucción. Eh, más informaciones le podría dar la ingeniera Celia, la cual es la encargada del proyecto Lagarto. Nosotros el proyecto el cual ahora estoy como responsable con un gran equipo de profesionales venianos jóvenes es el de rescate de vida silvestre, ¿no? Perfecto. Le agradezco mucho el tiempo que siempre tiene con nuestro medio de comunicación, con el programa Lado Verde para poder informar y difundir además cómo se viene trabajando con estos operativos pero también con diferentes campañas y talleres para concientizar a la población sobre el daño que estaríamos causando no solamente a lo que es el medio ambiente sino a estas diferentes especies de animales y felicitar por este trabajo que están realizando. Muchísimas gracias por el tiempo. No, nosotros siempre nos agradecidos de poder mostrar a través de los medios de comunicación el gran trabajo que viene realizando en lo que es la protección y preservación de las especies que tenemos acá en el departamento del Beni por un mandato de nuestro señor gobernador, el cual es preservar el gran tesoro que tenemos los bolivianos, eh, los benianos, el cual es la flor y fauna silvestre en Bolivia y en nuestro departamento. ¿no? Exactamente, siempre trabajando de manera positiva para poder preservar estos diferentes espacios verdes, pero también la vida de estos animalitos silvestres. Muchísimas gracias y las puertas del lado verde de Aviala Televisión, siempre abiertas para poder informar acerca de este trabajo que vienen realizando. Gracias. A ustedes. Hasta una próxima. Bien, hemos conversado acerca de estos operativos que se están realizando, pero operativos de manera constante, claro, en todo el territorio nacional. En esta ocasión hemos conocido en Beni cómo ha sido el rescate de estos seis lagartos, pero también de diferentes animales, de diferentes especies de animales en peligro de extinción. Hemos conversado junto a Marco Greminger, quien es el responsable del de proyecto de preservación de fauna silvestre, que es dependiente de la gobernación. Con esto, permítanos hacer una breve pausa. Aguárdenos.